Infórmate. Visita Radio Darío en línea. Soy Pablito. Tengo 8 años. No voy a clase porque trabajo todos los días en los semáforos de la rotonda del periodista. Es peligroso, pero me las arreglo. Pablito es uno de los miles de niños y niñas que trabajan en las calles de Nicaragua. Esos niños que nadie ve, que nadie escucha y nadie ayuda. Niños que encontramos en los semáforos, centros comerciales, playas, de esos que cuando vemos, apartamos la mirada, parecieran invisibles. Convenios internacionales suscritos por nuestro país indican que niños y niñas deben ser reconocidos universalmente como seres humanos y deben desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Proteger a la niñez es tarea de todos, del gobierno y la ciudadanía. Debemos entender que todos los niños tienen los mismos derechos y deberes, que no podemos seguir actuando como si estos niños no existieran. Es momento de hacer algo con los derechos humanos de esos niños. Los niños que nadie bebe. Que nadie ve.